¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su canal de español, Magical Spanish. Hoy te traigo el verbo subir, to go up, y lo vamos a conjugar en 18 diferentes tiempos verbales. Introducción, subir, to go up, to climb. Este es un verbo regular terminado en ir, el infinitivo subir. El participio pasado, subido. El gerundio, subiendo. Es importante que recordemos en el tiempo presente las terminaciones de los verbos regulares terminados en IR. Por ejemplo, el verbo vivir. Yo vivo, terminación O. Tú vives, es. Él, ella, usted vive, E. Nosotros, nosotras vivimos, imos. Vosotros, vosotras vivís, is. Ellos, ellas, ustedes viven, en. Vamos a comenzar con los tiempos del modo indicativo. Comenzamos con el presente simple. Yo subo. Tú subes él, ella, usted sube, nosotros, nosotras subimos, vosotros, vosotras subís, ellos, ellas, ustedes suben. El pasado simple diríamos yo subí, tú subiste, él, ella, usted subió, nosotros, nosotras subimos. Vosotros, vosotras subisteis. Ellos, ellas, ustedes subieron. Seguimos con el tiempo imperfecto. Yo subía. Tú subías. Él, ella, usted subía. Nosotros, nosotras subíamos. Vosotros, vosotras subíais. Ellos, ellas, ustedes subían. A continuación tenemos el condicional, yo subiría, tú subirías, él, ella, usted subiría, nosotros, nosotras subiríamos, vosotros, vosotras subiríais, ellos, ellas, ustedes subirían. Seguimos con el futuro simple, nos va a quedar, yo subiré. Tú subirás, él, ella, usted subirá, nosotros, nosotras, subiremos, vosotros, vosotras, subiréis, ellos, ellas, ustedes, subirán. Hablemos ahora acerca de los tiempos progresivos o continuos. Presente progresivo.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 estuve subiendo. Tú estuviste subiendo. Él, ella, usted estuvo subiendo. Nosotros, nosotras estuvimos subiendo. Vosotros, vosotras estuvisteis subiendo. Ellos, ellas, ustedes estuvieron subiendo. Continuamos con el imperfecto progresivo. Yo estaba subiendo, tú estabas subiendo, él, ella, usted estaba subiendo, nosotros, nosotras, estábamos subiendo, vosotros, vosotras, estabais subiendo, ellos, ellas, ustedes, estaban subiendo. Condicional progresivo, yo estaría subiendo tú estarías subiendo, él, ella, usted estaría subiendo, nosotros, nosotras estaríamos subiendo, vosotros, vosotras estaríais subiendo, ellos, ellas, ustedes estarían subiendo. Ahora viene el futuro progresivo, yo estaré subiendo, tú estará subiendo él, ella, usted estará subiendo nosotros, nosotras estaremos subiendo vosotros, vosotras estaréis subiendo ellos, ellas ustedes estarán subiendo continuamos con un futuro próximo ir a yo voy a subir. Tú vas a subir. Él, ella, usted va a subir. Nosotros, nosotras, vamos a subir. Vosotros, vosotras, vais a subir. Ellos, ellas, ustedes van a subir. Ahora tenemos oraciones negativas. Yo no voy a subir. Tú. No vas a subir, él, ella, usted, no va a subir, nosotros, nosotras, no vamos a subir, vosotros, vosotras, no vais a subir, ellos, ellas, ustedes, no van a subir». Seguimos con el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Para las oraciones afirmativas vamos a decir yo iba a subir, tú ibas a subir, él, ella, usted iba a subir, nosotros, nosotras, íbamos a subir, vosotros, vosotras, ibais a subir, ellos, ellas, ustedes, iban a subir. Para las oraciones negativas vamos a decir, yo no iba a subir, tú no ibas a subir, él, ella, usted no iba a subir, nosotros, nosotras no íbamos a subir, vosotros, vosotras no ibais a subir, ellos, ellas, ustedes no iban a subir. Continuamos con los tiempos compuestos del modo indicativo, iniciamos con el presente perfecto, yo he subido, tú has subido, él, ella, usted ha subido, nosotros, nosotras, hemos subido, vosotros, vosotras, habéis subido, ellos, ellas, ustedes han subido. Viene ahora el pasado perfecto y recordemos que este es un tiempo bastante formal, poco se usa en la comunicación diaria. Vamos a decir yo hube subido, tú hubiste subido, él, ella, usted hubo subido, nosotros, nosotras hubimos subido, vosotros, vosotras hubisteis subido. Ellos, ellas, ustedes hubieron subido. Para el pluscuamperfecto nos va a quedar yo había subido, tú habías subido, él, ella, usted había subido, nosotros, nosotras habíamos subido, vosotros, vosotras habíais subido, ellos, ellas, ustedes habían subido. A continuación viene el condicional perfecto. Yo habría subido. Tú habrías subido. Él, ella, usted habría subido. Nosotros, nosotras habríamos subido. Vosotros, vosotras habríais subido. Ellos, ellas, ustedes habrían subido. Continuamos con el futuro perfecto. Yo habré subido. Tú habrás subido. Él, ella, usted habrá subido. Nosotros, nosotras habremos subido. Vosotros, vosotras habréis subido. Ellos, ellas, ustedes habrán subido. Y para los imperativos vamos a decir en las oraciones afirmativas, sube, sube, para usted, suba, suba, para nosotros o nosotras, subamos, subamos, para vosotros o vosotras, subid, subid, para ustedes, suban, suban. Ahora tenemos los imperativos negativos, para tú decimos no subas, no subas, para usted no suba, no suba, para nosotros o nosotras no subamos, no subamos, para vosotros o vosotras no subáis, no subáis y para ustedes diríamos no suban, no suban.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 Bueno amigos, este es el final de esta presentación del verbo subir con 18 tiempos verbales. Agradezco mucho el privilegio de tu tiempo. Yo espero verte en un próximo video y ojalá pueda yo recibir tus comentarios, sugerencias para futuros videos. Y sobre todo espero verte en un próximo video una próxima clase. Hasta la vista amigos, nos vemos.